¿Cómo estás? En este fragmento de la charla con Juan Martitegui, lo que vemos es cómo mejorar la respuesta de mail, pero saliendo de la herramienta del mail. Es decir, no vamos a hablar del asunto, el subject, o el cuerpo, etcétera, Sino vos cómo podés operar en el contexto por fuera del mail con el cliente para que a la hora de que le llegue el mail conozca más de nosotros y tengamos más probabilidad de respuesta. Es muy interesante y muy poca gente habla de esto, así que espero que lo disfrutes. Muchas veces yo creo que en B2B es algo tan directo y, y la verdad se puede medir muy bien y, y podés dirigirlo. Es, viste, un, sos, sos como un cazador con, con un sniper, así que, ¿cómo se dice sniper? En, en, en eh, un tira... Un francotirador. Un francotirador que decís, le quiero pegar a este, vas a LinkedIn, buscás, haces research, no sé qué, y ¡pum! Le tirás un mail y... Pero el resultado de esa interacción... Realmente va a depender muchísimo del contexto también. Porque imagínate esto: te mando un mail yo, Juan Martitegui, que ya tenemos una relación. La posibilidad de que me contestes es mucho mayor que si te manda el mismo mail una persona de la que vos no escuchaste hablar nunca. Si yo te recomiendo un mail, te recomiendo un mail, o te recomiendo un template de mail, o te recomiendo un libro sobre B2B que sé que te interesa. El hecho de que venga de mí, porque tenemos una relación y porque nos, o vos me recomendás un libro a mí, lo voy a comprar sin duda, porque sé que estuviste vendiendo, porque sé que eh, haces lo que decís. Entonces, hay un montón de cosas. Entonces, muchísima gente dice, ¿cuál es el hack del mail? ¿Cuál es el? Entonces, y termina operando solamente con los tres o cuatro párrafos que podés operar. Que está bien, porque es lo que podés hacer. Pero yo digo, ¿cómo operamos en el contexto en el que llega ese mail? Porque así como yo te podría mandar un mail y vos compras el libro, si te lo manda Mark Zuckerberg, eh, pues, si te lo mando yo, por ahí lo vas a comprar mañana, la semana que viene, lo que sea, pero decís, oye, Juan me recomendó algo, vale 10 dólares. Si te lo manda Mark Zuckerberg, dejás todo y lo vas a comprar mañana. Eh, eh, eh, o ahora. Entonces, digo, ¿cómo podés alterar el contexto en el cual le llega ese mail a esa persona? Y hay muchísimas cosas que yo creo, que eh, Peter Drucker creo que decía, la función del marketing es hacer la venta superflua. Entonces, muchas veces yo creo que las compañías que son muy buenas haciendo B2B, es, la única forma que tienen es agregar más vendedores, agregar más vendedores, agregar más vendedores, agregar más vendedores, agregar más vendedores. Y no se dan cuenta, o mandar más mail, mandar más mail, mandar más mail, y no se dan cuenta que si opero sobre el contexto en el que llega ese mail, es mucho mejor. Entonces, imagínate que nosotros hacemos, tengo la lista de mail, tengo la lista de prospectos Telefónica, imagínate que yo subo eso a Facebook, a LinkedIn, a YouTube, a lo que sea, y empiezo a correr una campaña de testimonios de gente como esa persona a la que le voy a mandar mail. Imagínate que le estás vendiendo un CTO, una solución de, teléfono, de teléfonos para alguien que, está, eh, que tiene un call center o lo que sea, le estás vendiendo a los CTOs de call centers. Y entonces esa persona, que es una persona, porque muchísima gente dice, ah, yo vendo a Mira. No se puede putear, ¿no? Eh, mentira. Eh, no le vendés a Bichubi. Siempre le vendes a una persona que compra a, a, a, a, a para una empresa. Pero él siempre le está vendiendo a una persona. Si esa persona empieza a ver en, en, en YouTube, soy muy feliz con la solución que me dio la, la empresa de Andrés. Soy muy feliz con esta nueva solución de call center de no sé qué. Eh, nuestra respuesta de no sé qué. Yo soy un agente de call center que estoy muy contento porque mi jefe puso esto. Y lo empieza a ver en todos lados. Que, que encima para B2B es muy barato porque es muy poco, tu territorio es mucho más chico que para el de alguien que hace B2C. Yo le tengo que hacer millones de impresiones a un montón de gente. Vos, tu territorio, por ahí son 10.000 empresas a las que le vendés, 20.000 empresas, 100.000 empresas, un millón de empresas. El otro le vendés a cientos de millones cuando estás en B2C. Entonces eso es más caro. Pero si lográs, a través de ese tipo de campaña de marketing, subir... El, el engagement que pueden tener que hayan escuchado de vos antes y luego desde ahí le mandas el mail o luego desde, desde ahí le, le ofreciste un pdf o le ofreciste otra cosa tiene un montón que ver con manejar el contexto antes entonces cuando un mail llega a alguien que ya escuchó de vos que ya piensa de vos algo porque te vio, te escuchó, le suena la tasa de apertura, la tasa de respuesta es muchísimo mejor. Lo mismo con research. Cuando vos decís, una cosa es alguien que te manda un mail y otra cosa es alguien que dice, hey, estuve en tu earnings call, dijiste que esto era una eh, cosa estratégica para tu empresa y ahora le llega el mail. O, hola, ¿cómo estás? Fuimos a la misma universidad y, y ahora le llega el mail. Entonces cuando uno dedica a, hacer, a manejar el contexto en que eso está llegando, en, en el momento que está llegando, no llega en cualquier momento, llega después de la Ernie call o de lo que sea. Desde la comunalidad que está llegando, desde te vi que estás en este grupo de LinkedIn y me encantó este coso. O interactuaste con él en social media primero, dijiste muy bueno lo que pusiste y recién ahí gatillas la secuencia. Son todas cosas que, si bien no te garantizan la, re, la respuesta, es, es un stacking de, de efectos psicológicos que... Hacen que las chances de éxito suban tremendamente. Es espectacular. O sea, manejar el contexto, puntualmente lo que decís es, eh, bueno, LinkedIn puede ser un, un canal, el otro puede ser ads en diferentes redes sociales a partir de una base de mails o teléfonos. Eso es re fácil. Eso, eso seguro podés contar más, pero es algo que es súper sencillo de. Es bastante sencillo, lo puede hacer cualquiera, sí. los, sube las bases de datos a, a, a LinkedIn, a Facebook, a lo que sea.